Nuestro alumnado en su día a día se encuentra situaciones que están relacionadas con la medida. Por ejemplo, ver eh, qué persona tiene mayor estatura, qué bolsa de chuche pesa más o qué vaso tiene más leche. Definimos la magnitud como cualquier cualidad que tenga un objeto que pueda medirse. Como he dicho anteriormente, la longitud, cuando hablamos de la altura, el peso o la masa y la capacidad de un recipiente son magnitudes. Imaginad ahora que tenéis una colección de objetos. Y sacáis dos objetos para observar una magnitud. El valor que tiene esa magnitud en los objetos es lo que llamamos cantidad de magnitud. Voy a poner un ejemplo que se va a ver más claro. Imaginad que tenéis un estuche con bolígrafo. Y de ese estuche con bolígrafo sacáis dos bolígrafos big. Estos dos bolígrafos big, si los comparáis en cuanto a longitud, pues tienen la misma longitud, ¿verdad? Pues esa longitud en concreto, ese, esa medida... Que, que tenemos es lo que llamamos cantidad de longitud. Las magnitudes que conocemos pueden clasificarse según cualidades. En la etapa de educación infantil se suele trabajar con magnitudes que denominamos extensivas, tanto discreta como continua. Y ya cuando se pasa a la etapa de educación primaria se comienza a trabajar con magnitudes intensivas. Una magnitud es extensiva o sumable cuando la cantidad total de magnitud de un objeto que está compuesto por partes se puede obtener calculando la magnitud de cada una de las partes y luego sumándolas. En este caso, por ejemplo, la cantidad total de longitud de este bueno, marcador podemos considerarla como la suma de esta parte blanca más la longitud de esta parte rosa. Lo contrario de una magnitud extensiva se denomina magnitud intensiva. Y un ejemplo de esto puede ser la temperatura, porque si tenéis una olla en la que hay agua a 80 grados y le echáis agua a 20 grados, no conseguís una olla a temperatura de 100 grados centígrados. Otra clasificación que se puede encontrar en las magnitudes es la división de magnitudes en magnitudes discretas y magnitudes continuas. Las magnitudes discretas son aquellas que se pueden representar mediante un número natural. Por ejemplo, cuando hablamos de cantidad de personas, las personas se cuentan de una en una y la cantidad de personas está representada por un número natural. Sin embargo, las magnitudes continuas son las que requieren de números decimales para poder representar la cantidad. Por ejemplo, la masa de un plato de comida. Ahora vamos a ver cómo se realiza el proceso de medición. Pensad en cómo mediríais vosotras, pues no sé, el largo de la mesa con vuestras manos. Lo que tenéis que hacer es coger una cantidad fija, por ejemplo, la distancia que hay de un dedo al otro, del dedo gordo al dedo meñique, y repetirla, reiterarla, tantas veces como sea necesario a lo largo del de objeto que queréis medir, de forma que se coloque una a continuación de otra y no se solape ni se quede hueco entre ellas. Voy a hacer un ejemplo con los bloques encajables y este dado que tengo aquí. Si quiero ver la longitud en bloques, enca en bloques encajables de este dado, voy a coger otro color que se vea mejor, pues coloco un bloque, coloco dos... 5, 6 y un poquito. Entonces, bueno, pues este dado, su lado, mide 6 y un poquito de este bloque encajable, que es lo que llamamos unidad de medida. Esa cantidad que se reitera X veces en, a la hora de medir un objeto es lo que se denomina unidad de medida. El número de veces que repetimos la unidad de medida en nuestro objeto a medir es lo que se llama cantidad de magnitud. Y estaréis pensando, si yo cojo otra unidad de medida distinta, como por ejemplo esta regleta de aquí, mi cantidad de magnitud va a cambiar, ¿verdad? Porque tengo una regleta y un poquito. Pues ahora mi cantidad de magnitud es uno y un poquito, pero este poquito es más grande que el poquito de antes. Entonces... ¿qué es lo que vamos a hacer para solventar este problema? Pues vamos a verlo. Antes de llegar a formalizar las unidades de medida que nos van a permitir transmitir una medida que realicemos en cualquier lugar y a cualquier persona, tenemos que pensar en cómo va a trabajar la medida nuestro alumnado de educación infantil. Pues lo primero que tenemos a mano, nunca mejor dicho, son las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pensar en que, pues, nos pasamos el día entero haciendo comparaciones entre nuestras manos, nuestros pies, nuestros brazos, con las cosas que tenemos alrededor. Entonces, esto es la primera aproximación a la medida que tiene nuestro alumnado. Y esto es lo que se llama unidades de medidas no estándar o unidades de medidas no convencionales. Nuestra labor como docentes es hacerle entender a nuestro alumnado que habrá ocasiones en las que una unidad de medidas sea más cómoda que otra. Por ejemplo, si yo lo que quiero hacer es medir el largo de esta mesa, pues no es lo mismo hacerlo con este dado pequeñito que tengo aquí que con este grande, porque este lo tengo que repetir menos veces que si utilizo este y al final voy a acabar antes. En muchas ocasiones, como nos ha ocurrido antes al medir el dado, pasa que eh, una unidad de medida pues se nos queda corta para medir toda la longitud, pero reiterarla una vez más, una vez más, hace que nos pasemos. Entonces, podemos ahí introducir otros elementos que nos ayuden a medir, por ejemplo, en el caso de antes, en el que una regleta azul se me quedaba corta y dos, pues ya se me pasaba, puedo considerar esta regleta rosa y decir que mi dado mide una regleta azul y una regleta rosa. Si en cambio realizo la medición del dado con un boli lo que me pasa es que me sobraría bolí, entonces necesitaría una unidad de medida un poquito más pequeña. Un sistema de medida es un conjunto de objetos que se utilizan para medir una misma magnitud. Tenemos sistemas de medidas irregulares, regulares. Por ejemplo, si yo voy a medir el largo de esta mesa con un bolígrafo BIC, pues no lo voy a hacer porque entonces no acabamos nunca el vídeo, vemos que al final me falta un huequecito y lo que voy a hacer es rellenarlo con washi tapes. Estas unidades, el bolígrafo y los washi tapes, no derivan una de la otra porque no tengo ninguna forma de relacionarlas. Entonces es lo que denomino sistema de medida irregular. En el caso en el que yo pueda derivar una, una unidad de medida de otra, pues entonces digo que mi sistema de medida es regular. Y aunque cualquier objeto que me sirva para determinar una cantidad de magnitud puede ser utilizado como unidad de medida, pues como hemos visto antes, llega un momento en el que necesito ser capaz de repetir las mediciones fuera de esta mesa o transmitírsela a alguien que quizás no tenga los objetos que he empleado. Entonces, eh, la sociedad vio necesario que se construyera un sistema pues, que pudiese utilizar todo el mundo y es lo que denominamos sistema métrico décima. Ahora vamos a detallar las distintas etapas que se producen en el aprendizaje de la medida. La primera forma de medir que tenemos en la infancia es a través de la percepción sensorial, es decir, vivenciamos las magnitudes a través de los sentidos. Al final de esta etapa, el objetivo es que nuestro alumnado sea capaz de separar, de aislar la magnitud del objeto del resto de cualidades que se puedan apreciar en él. Por ejemplo, considerar que dos cosas similares que tengan el mismo color no tienen por qué tener el mismo peso. Eso significa aislar el peso de la cualidad color. En esta etapa el alumnado utilizará vocabulario como muy, mucho o poco. La siguiente etapa es la comparación de objetos o la comparación de un objeto con una cantidad de magnitud concreta. Para introducirnos en esta etapa es necesario que el alumnado conozca el significado de expresiones como más que, menos que o tanto como. La comparación de magnitudes puede ser de dos tipos, directa e indirecta. La comparación directa supone comparar un objeto con otro mediante la aproximación de ellos. Por ejemplo, si yo quiero conocer cuál de estos dos bolígrafos tiene mayor longitud, pues lo que tengo que hacer es ponerlos a la misma altura, uno al lado del otro, y ver que este es más largo que este. En ocasiones la aproximación de dos objetos no se hace necesaria, porque por ejemplo yo desde aquí, desde donde estoy sentada, puedo saber que el alto de mi silla es bastante menor que el alto de la puerta por la que entro en la casa. Una magnitud que no puede medirse de forma sensorial o compararse de forma sensorial como acabamos de hacer, por ejemplo, con la longitud, es el tiempo, y vamos a necesitar instrumentos que permitan realizar estas comparaciones. Por tanto, el tiempo es una magnitud que se complica a la hora de trabajar la comparación directa. La comparación indirecta supone el uso de un intermediario para conocer cuál de dos medidas es mayor o menor. Por ejemplo, si yo quiero saber si la puerta por la que entro a casa es igual de alta que la puerta de mi habitación, pues no puedo desmontar una puerta y llevármela al lado de la otra. Entonces, mi cabeza lo que me dice es que coja una cuerda, marque cuánto mide la puerta de entrada y luego llegue a la habitación y compare si la marca de la puerta coincide con el alto de la puerta de la habitación. En el caso de que la marca quede... Fuera, pues ya puedo decir que las dos puertas no tienen la misma longitud. Si coinciden, pues sí puedo decir que las dos puertas tienen la misma longitud. El siguiente paso es interiorizar dos principios que pueden dar lugar a errores a la hora de realizar medidas. El principio de conservación en las magnitudes extensivas afirma que la cantidad de magnitud no varía si cambiamos a este objeto de posición, de forma o si lo descomponemos o lo recomponemos. Por ejemplo, la masa de una naranja pelada y partida en gajitos es la misma que si esa naranja no la partimos en gajitos. El principio de transitividad, que supongo que sonará el nombre ya, afirma que si un objeto A tiene la misma cantidad de magnitud que un objeto B y este objeto B tiene la misma cantidad de magnitud que un objeto C, entonces A y C tienen la misma cantidad de magnitud. Este principio es necesario trabajarlo a partir de situaciones de comparación indirecta. Tras la adquisición de estos principios que acabamos de mencionar, el siguiente paso en la construcción de la medida es el saber elegir una unidad. Es decir, escoger una unidad de medida no convencional al principio y ser capaz de decir la cantidad de magnitud con esa unidad de medida de distintos objetos. Tras este paso, pues llegaremos a ir creando sistemas de medidas irregulares, como hemos visto anteriormente, y estos sistemas de medidas irregulares irán dando paso a los sistemas de medidas regulares hasta llegar al sistema métrico decimal. Quiero incidir en que en estas etapas el aprendizaje de la medida no debe iniciarse directamente con la adquisición de unidades de medida o del sistema métrico decimal, sino que los primeros pasos deben estar enfocados a la comparación de medidas y al empleo de medidas que tengamos a mano en nuestro día a día. Y poco a poco ir trabajando e ir introduciendo distintos instrumentos de medida que vayan familiarizando al alumnado con las unidades de medida un poco más convencionales. Por ejemplo, empezar midiendo con el palmo y al final de la etapa de educación infantil, quizás introducir una regla. O quizás ir comparando masas a ver qué mano me cuesta más sostener en el aire y luego ir introduciendo el empleo, por ejemplo, de la balanza. Lo que sí es que hay que tener mucho cuidado porque existen numerosos errores asociados a el empleo de distintos instrumentos de medida. Por ejemplo, si pensamos en una regla es muy habitual que nuestro alumnado empiece por el 1 en vez de por el 0. También quiero hacer hincapié en que es imprescindible que el alumnado verbalice los procesos porque cuando realiza una medición tiene que aprender a comunicar que el resultado de la medición es o no es exacto y entonces tiene que ir introduciendo en su vocabulario Expresiones como no llega a, casi, falta un poco, todavía queda o encaja perfectamente. Y esto es todo en este vídeo. En el siguiente profundizaremos un poco más en las distintas magnitudes.